Hola ah, muchachos, hola hola hola hola Le habla Philly Mendoza, dueño de ConnectPJ, de Boleto.pi y Creative PMG Así que ya saben muchachos, vamos a ayudarles con un par de tutoriales para que puedan empezar a transmitir e instalar Esto va dedicado para mis clientes de Creative PMG y también para mis usuarios, para mis locutores de ConnectPJ y de Boleto.pi Así que aquí vamos, espero que les guste mi tutorial, muchísimas gracias Primero que todo, abrimos... El programa, el más el que es este, el Sam Broadcaster, pero para eso tienes que tener el WinRAR para descomprimir archivos. Y bueno, pasamos a la instalación. Haces doble clic acá. Sí, sí, continuo. Es very easy. Solamente pones siguiente, aceptar, next, next. Y solito se empieza a instalar. Esperamos que termine la instalación. Listo, y acá me pide la serial Entonces lo que vamos a hacer es agarrarla de acá Y acá la tenemos Algo totalmente fácil Cerramos porque ya no necesitamos esto tampoco Y acá simplemente lo instalamos y listo Room. Bueno, esto lo cerramos Acá podemos poner skick, porque todas esas configuraciones lo vamos a hacer desde cero Bueno, primero que todo acá está el programa completo este de acá Esta parte de acá es este el deck, el que estoy moviendo Es para que puedan poner acá en los dos platillos la música Acá el QE, cuando quieren arrastrar alguna música Este cuadro de acá, cuando quieren arrastrar alguna música Lo arrastran acá, ¿por qué? Porque esto va a ser la lista principal Y bueno, acaba va a decir la hora Acá el volumen, pero este es el volumen no de la radio Es el volumen del programa Así que bueno, y acá está el micrófono. Así que vamos a configurar todo desde cero. Y bueno, espero que les guste mi, mi... ¿Cómo les enseño? Así que aquí vamos. Primero que todo, vamos acá a Windows Encoders para sacar la plataforma para hacer la conexión directa hacia la radio. Entonces agarramos y ponemos el signo de más. Y todo, bueno, los que son mis clientes y los que son de mi radio. Siempre van, va a ser ACC Plus B, versión 2. Los que ven este tutorial y son de otras radios o otro tipo de streaming, no hay problema. Ustedes pueden usar MP3 o ACC Plus. No cambien nada, pero en mis radios sí tiene que ser ACC Plus versión 2. Vamos a OK. Esta es mi configuración. Ustedes pueden detallar con diferente manera su forma de de instalar así que yo pongo acá 96 en realidad el máximo es 128 pero yo le pongo esa cantidad porque me, me gusta así que acá vamos, este vamos a agarrar el ip el ip acá está copiar bueno este ip ya ustedes lo, lo copian lo pegan como ustedes gusten eh, 5728 y bueno la contraseña ahí cada uno ya este lo tiene que tener, se lo tiene que dar, listo. Ponemos OK. Y acá tenemos la transmisión para empezar a transmitir. Primero tenemos que tener alguna música acá en QE, pero para eso yo les voy a enseñar algo totalmente aparte. Que es para sacar los efectos. Han escuchado esa parte que cuando dice Alguien está locutando y entre esa voz que dice oh, qué monse. Ya, eso no se no se transmite mediante los platos, se transmite mediante. Un pequeño sistema para que puedas hacer los efectos totalmente fácil Entonces nos vamos a SoundFX Esto de acá Totalmente bonito, bonito, bonito me, me encanta este programa, pero bueno, espero que les guste a ustedes también Vamos a acomodar esto acá un poco porque está un poco desordenado Y listo, acá tenemos Para eso, para pasar todos los efectos que tenemos acá tenemos esto de acá que dice, a ver, ya, esto que dice efectos, pero, o sea, acá están todos los efectos, todo, pero lo que yo voy a hacer, es, yo ya lo tengo acá en mi, en mi carpeta de efectos, a ver, acá, música, efectos, acá ya lo tengo todo, entonces lo que vamos a hacer es hacer esto, en el programa vamos a poner a content, son effects, porque el programa, el, la plataforma se llama Son effects Abrimos y acá arriba en el playlist creamos una nueva carpeta Que se va a llamar el nombre de la radio o como sea A ver, de boleto.p Así que hacemos clic acá y va a estar vacío Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo Y lo pasamos, oh bueno entonces agarramos y lo abrimos desde acá Agregar eh, Directorio Directorio porque vamos a agarrar, agarrar de frente desde todo Acá efectos, mi música Y efectos Acá está Y ahí está se, se está pasando todo Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer acá Clic acá para que puedas este jalar de la carpeta Solamente con PJ de espejotideboleto.p que, que tú acabas de agregar y acá salen todos. Como pueden ver, les voy a dar un, este, un ejemplo. ¿Ven? Cuando quieren, por ejemplo, poner... Cuando está en plena canción, ponen PJ o algo así. Así se escucha. Sigue escuchando buena música porque tú estás en Listo, muchachos. Eso es todo. Espero que les haya gustado mi tutorial. Y bueno, algo tan rápido, algo tan rápido para que para que puedan locutar I imaginemos que estamos con vamos a pasar una canción lo pasamos acá muchachos así que bueno hacemos esto de acá ahí ya cuando quieras cuando quieras agregar alguna pones agregar files o algo así y agregas desde acá music y lo que la canción que tú quieres, por ejemplo, aire de verano. Entonces agarras y abrir, listo. Y cuando quieres transmitir, solamente pues pones play. A mí me sale disconnect, porque ahorita hay alguien locutando. Es por eso que me sale disconnect. Pero te tiene que salir en conding, en conding para que ya empieces a transmitir. Pero por ejemplo, imaginemos que ya estemos transmitiendo. Cuando diga acá en conding, en status. Que, este, tiene que salir en Conding, ahí es cuando ya estás locutando Cuando dices Disconnect es porque está otro locutando Entonces pones por ejemplo acá lo, lo lanzas a un platillo y pones Play Ok, entonces ven que ya está reproduciendo la música Pero por ejemplo, está la música y quieren transmitir Quieren poner alguna pauta, Al, hacen así Ven, ya está algo totalmente sincronizado. Y para configurar el micrófono es algo totalmente rápido. Hacen acá en, en Voice Effects. Mixer no, yo lo hago en Encoder para que no se escuche mal. Y bueno, este es mi micrófono. Acá yo le pongo 86 más o menos. Es depende de ustedes cómo lo quieren y ponen OK. Y eso lo prenden. Ahí lo dejan prendido. No, el micrófono no está encendido por si acaso. Simplemente que ya está acto para que ustedes presionen. Pero por ejemplo... Ustedes están reproduciendo la música Escuchan que la música está en alto volumen Entonces cuando aprietan acá Se baja el volumen para que ustedes puedan hablar Es algo totalmente buenísimo Así que ya saben muchachos de Deboleto.be Y creativpmg Es una empresa llena de hosting, de streaming de, de tutoriales, de dominios Y bueno, también de diseño web Espero que les guste muchachos Gracias, gracias, gracias por su atención Y bueno, bendiciones para todos